Y esos son, la diversión. ¡Vamos Oaxaca! Y para el rey de la música, mi ceja. ¡Pateo Reyes! para Paredón! Que quiera que estés Esta es tu música ¡Yeah! Por el producción es S.B.T. Oaxaca Para vale, el producciones, veras, ya de mi compa alto, hasta Oscar, California. ¡Gracias! ¿Sí? Rosita, Checo Y ánimo Chechito Díaz Por sonidos sonido Díaz, papá Y que suene rey después pues? La chilena de mi pueblo y de tu tierra poca ¡Eh, eh!